Desde el 2006 el Gobierno Nacional ha impulsado una serie de acciones e iniciativas en el país en busca de una nueva Agenda de Desarrollo Social Sostenible para que instancias tomadoras de decisión trabajen en la erradicación de las múltiples desigualdades estructurales, como la desigualdad de género, lo que ha permitido que la mujer tome participación en la sociedad en diferentes instancias y se empodere. Trabajo que aún continúa. había la Televisión presenta Madres Bolivianas, una década de historias. Tenía miedo a de en unas reuniones hablar, porque nunca me han pedido mi opinión. Y en estas reuniones de mujeres hemos empezado a hablar. Tú así con nuestros nombres, ¿no? Un vecindario. ¿Qué opinas, no? Y recién lo que tienes explotas ahí, no le dices así, así es. Y eso suave, suave, despacio, sí. Tampoco la me mirada perdida o si no estamos así. No, no, no nos hablamos de, de frente, así no. Y poco a poco a talleres, eh, poco a poco te convocan. Entonces ya, sabe a a ya sabes, que tú, a ti te escuchan. Sientes que te ya te están respetando. Sientes que ya eres alguien. Ya no eres la manchita, ¿no? Ya eres alguien, ya eres persona. Hasta hace poco más de una década atrás, en Bolivia las mujeres no eran tomadas en cuenta, en muchas áreas. Entre ellas, dar su opinión, ser parte de alguna organización y liderar la misma, tener una propiedad de tierra y que ésta sea respetada en su entorno por su valor, conocimiento y género. A mi persona realmente me ha hecho crecer. Eh, el, la mujer que tenía dentro dormida... Ha salido, eh, ha dado un grito, un salto grande, todo lo que yo aprendo, llevo a mis comunidades, les hablo que tienen que ser como yo, no, no se, no pueden quedar ahí, no, yo, yo estaba ahí y nadie me conocía. Pero saliendo aquí en el área rural he aprendido qué es eh, ser mujer, qué es valorarte a ti misma, qué es quererte a ti misma para ser eh, como persona, ¿no? qué, es, qué derechos habías tenido tú. Entonces, yo ya sé qué derechos tengo. Ya sé cómo defenderme cuando alguien me quiere hacer daño. Ahora ya me siento bien empoderada. Incluso ya quiero salir de aquí. Quiero explotar de aquí. Quiero, quiero, quiero como una bomba. Quiero salir. Ya, ya busco otros medios para que me conozcan, para que me escuchen, para que me vean, para que digan, como ella, quiero salir. Porque siempre digo, somos iguales. Porque en el área rural, en los campos, las mujeres Salimos a cortar totora, salimos a, a chacra, eh, hacemos adobe, les ayudamos a construir casa. Todo hacemos. Somos iguales. poquito de la fuerza. Hay tres cosas nomás que el hombre no hace, pero todo lo hacemos igual. El embarazo, el tener el bebé y hacer amamantar. Esas tres cosas nomás no hacen. Eso es lo que yo he aprendido como replicadora. Y lo que quiero enseñar a las hermanas. En Bolivia el efecto de la legislación de y cuotas paridad, y paridad la incrementó la presencia de mujeres, de mujeres en cargos públicos. En diputados se en incrementó diputado de 3%, de 3, de 3 en 1985, en 1985 23 a 23% en, en el 2010. En senadores, en senadores se pasó de 0% en 1985, en 1985 a, a 47%, a 47 para, el para el 2010. El cambio se ha hecho efectivo en otros niveles en otros institucionales, institucionales como, los como los consejos municipales, con el 43%, con el 43 de los consejos, de los consejos Departamentales con, el 28, con el, 28%, el 28%, el órgano judicial, el órgano judicial con, con 43%, por ciento, el Tribunal Supremo el Tribunal Electoral, Electoral con, con 43% y el, por ciento, y el Gabinete Ministerial con 35%. Con 35%. Por ciento. La mayor presencia de mujeres en cargos públicos ha supuesto nuevos desafíos como enfrentar la crítica, la falta de credibilidad en su capacidad y profesionalismo. Porque más antes no, no había mucho respeto y las mujeres siempre teníamos que callar ¿no? de las cosas que nos pasaban. Ahora, más bien gracias a Dios, con el tiempo que ha pasado, ya hay un poco más de valor. Nos, nos, nos están dando más prioridad en, con los derechos que, que ahora nos corresponde, ahora que hay igualdad de género, entonces nos, nos sirve mucho de eso para todos y para nuestros futuros también. ¿no? Y espero que un poco más eh, mmm, valga la pena que nos apoyen en esa situación. Ahora ya las mujeres ya pueden salir de la casa a trabajar, porque antes solamente en la casa no sabían qué dar a los niños. ¿no? Yo he pasado esa situación y entonces eso me ha enseñado a mí que... Que valga la pena que muchas personas y muchas mujeres se han dado la fuerza y eso ha hecho que ellas mismas se han dado el valor de que existen más fuerza, o sea, también hay más apoyo ¿no? en, la, en la misma familia para nuestros propios hijos. Hay en las oficinas, en el banco, en todas las instituciones están las mujeres, sí, incluso ya hay presidentas, mujeres, sí señorita. No era así, sí, las Bartolinas en especial, señorita, ellas están, se han reunido, agrupado ya, y sí, señorita, y ellas también están trabajando, no eso veo yo, cuando aquí había la UPRE, venían las señoras ahí. Sí, ahora obviamente ya tenemos más fluidez de entrar a las oficinas a trabajar, Porque ya tenemos más capacidades de estu vamos a estudiar, nos, es, nos esforzamos para salir adelante, con, con estudiar, salir profesionales, ser secretarias, doctoras. ya Por eso entramos a trabajar en las oficinas. Antes, las, las mujeres no tenían la posibilidad de, de estudiar, más mayormente los varones estudiaban que las mujeres. El nuevo marco de desarrollo para el empoderamiento de las mujeres que se ha venido trabajando a través del gobierno desde 2006 no se conformó solo con establecer la paridad, sino también enfrentar las barreras impuestas por el caudillismo, el patrimonialismo de políticas neoliberales y las conductas patriarcales a la aparición de las mujeres tanto en cargos públicos como en espacios sociales de representación. Ha cambiado mucho la situación de antes ahora. Las mujeres ya estamos más, eh, mucho más adelantadas, más preparadas para todo. Sí. ¿Las oportunidades eh, Para mujeres mucho mejor, tenemos ya, ya han cambiado las leyes bastante, tenemos ya más derecho, ya se ve una mujer de pollera en diferentes oficinas, eh, en los bancos, como antes no se veía, ¿no? Sí, veo mucho cambio de antes a ahora. Ahora sí, ahora ya y hasta ya se puede ir un día, un sábado por ejemplo, ya se puede ir todo un sábado, todos los sábados, cuatro veces al mes, y sales bachiller. Antes no era así, o sea, todos los días o bien en la noche, o bien en el día, o bien en la mañana, en la tarde. Pero ahora veo que hay muchas, eh, muchas oportunidades para la mujer. Cuando eras niña, las la mujercitas, no. las mujeres no éramos valoradas, erábamos, era muy discriminado. Y el hombre era valorado porque trabajaba solo hombre. La mujer era para casa. Y la, y la casa, la, la mujer teníamos que atender cocinar. E incluso las niñas, mujeritas no tenían que estudiar. Varones no, no tenían que estudiar. ¿Por qué? Porque no eran los valorables. Y eso, y eso era una pena. Por ejemplo, yo quería estudiar, pero era mujer, no podía estudiar. Ahora, ¿cómo son las cosas? Ahora señorita, con la ley que el gobierno que ha sacado, que tenemos derecho por la ley, las mujeres, ya no somos descrimadas, somos igualdad, varón y mujer, pueden estudiar, podemos trabajar en las oficinas, o sea que hay una igualdad varón y mujer. La realidad social del país muestra que cada vez más las mujeres se dedican al trabajo agrícola. A pesar de ello, no se las consideraba como principales beneficiarias a la muerte de su concubino. La ley no les protegía y por razones culturales no eran tomadas en cuenta en la sucesión hereditaria. Por ello, para proteger a las mujeres, el Estado desarrolló políticas de desarrollo rural, donde las mujeres tienen derechos a la dotación y titulación de tierras, sin importar su estado civil o unión coyungal. Casi un equilibrio entre varón y mujer, teniendo a la fecha 234.912 títulos emitidos a favor del varón, que hace un 51% y eh, 214.162 títulos también emitidos a favor de la mujer, que es un 47%. Las mujeres bolivianas en los últimos 11 años lograron acceder al 46% de propiedad de tierras tituladas como resultado de la igualdad y equidad de género. Entre 2006 y 2017, en el marco del proceso de saneamiento de tierras, la titulación en favor de las mujeres se incrementó de 9.8% al 46%. ¿Sí? Ya está... Ya está, ya estoy recogiendo, ya está recogiendo. Ah, bien nomás bien. Está? El terreno, mi propiedad ya está. Ajá. Sí, es mi nombre. Con mi hermano más estamos. Ya. Entonces ahora ya tiene. Sí sí, sí, sí. Desde el año 2009, la Constitución política del Estado reconoce el derecho a la tierra de varón y mujer. Y en el caso de la mujer, cualquiera sea su estado civil. Pues antes la cultura y leyes machistas en el país se convirtieron en tradición para que solo los hombres pudieran titular las tierras el tema de conflictos ahora por resolver y hemos hecho nosotros un equipo multidisciplinario, una unidad de conciliación y resolución de conflictos que vamos a bajar en los nueve departamentos a solucionar los conflictos, eh, seguramente en muchos casos con la ayuda también de otras autoridades como son los gobiernos municipales, los, gobier los gobiernos autónomos departamentales. De acuerdo a datos oficiales para el pasado 2015, daban cuenta que de un millón y medio de títulos de propiedad de tierras que existían en en el territorio nacional que fueron entregados por el estado en áreas rurales 654 mil correspondían a mujeres campesinas el restante 763 mil a los varones La reforma agraria llegó a Bolivia en 1953, medio siglo después. 90 de cada 100 títulos de propiedad eran de varones. Actualmente, casi la mitad de los títulos de propiedad de tierras llevan nombre de mujer. El gobierno trabaja a través de programas como acceso dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural, programas que benefician y tienen un enfoque de género, entre ellos proyectos productivos y artesanales. Los emprendimientos económicos productivos son de diferente, de, diferentes, de diferente índole. ¿no? Pueden estar en el rubro del de lácteos, por ejemplo, que tenemos aquí en el altiplano, puede estar eh, en artesanía, eh, puede estar en el tema de eh, frutal, por ejemplo, la transformación de frutas, tenemos emprendimientos en lo que es toda la región de los Intis. Eh, en la Amazonía tenemos, por ejemplo, emprendimientos de eh, pescado, eh, hay otros emprendimientos que son, por ejemplo, hacer eh, harina de plátano o fariñá. Entonces, hay una diversidad de, de emprendimientos a los cuales se puede acceder, pero obviamente considerando ciertos criterios y cuando estos son elegidos por la. Eh, por el Comité de Asignación de Recursos, eh, nuestros beneficiarios. ¿no? Son esas tres actividades básicamente que nosotros hacemos y tienen una transversal que es eh, eh, trabajar bajo un enfoque de género y también generacional. Nosotros eh, trabajamos básicamente, eh, o bueno, tratamos de que nuestra población eh, sea en un 60% mujeres y también jóvenes, jóvenes desde los... 18 hasta los 27 años del área rural. El programa Accesos, creado en 2014, llegó a beneficiar con incentivos y apoyo a 690 mujeres en el primer año. Para el 2015 se beneficiaron 234 amas de casa en el territorio nacional. Para el 2016 se llegó a 291 mujeres apoyadas en proyectos productivos. Para el pasado 2017 se incrementó este número llegando a 1.426 mujeres. Esa es un poco la cantidad de mujeres que hemos ido apoyando y que son, incluso tenemos algunos emprendimientos que son solamente de mujeres, ¿no? Entonces a estos emprendimientos se les, se les ha ido apoyando desde, eh, desde el programa, viendo la factibilidad y que también sea sostenible, porque eh, a veces eh, puede haber eh, financiamientos en los que no haces, eh, eh, das el, la liquidez, digamos, a cierta propuesta, pero la misma no. Si no tiene un seguimiento adecuado, la misma puede, eh, no puede ser eh, exitosa, ¿no? Bueno, la mayor participación de mujeres por rubro es artesanía y alimentos, ¿no? La transformación de alimentos, ¿no? Viene desde lo que son servicios gastronómicos hasta eh, elaboración de, de diferentes alimentos, ¿no? Que les digo que viene desde orégano, por ejemplo, que... Eh, apoyan al complejo productivo de alimentos, pero eh, vienen desde ahí hasta, bueno, todo tipo de servicios gastronómicos, ¿no? Ahora, eh, bueno, hay que, hay que considerar que eh, no es una casualidad que están las mujeres participando en nuestros rubros, ¿no? Lamentablemente aún persisten ciertos estereotipos asociados a eh, la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres a la cocina, los hombres a trabajos más duros, ¿no? Aún nos ha costado un poco sacar a las mujeres de, de, estos, de estos rubros, pero estamos trabajando con esto, ¿no? Porque eh, la mujer en artesanía es más fácil que ella esté ahí. ¿Por qué? Porque puede atender más fácilmente a sus hijos en la casa y puede estar en la casa, ¿no? Cumpliendo también otras labores domésticas, ¿no? Accesos apoya a las mujeres en distintas comunidades del país con guarderías comunales, precisamente para que estas puedan capacitarse mientras sus hijos están siendo atendidos en estas guarderías. De las historias, tenemos a un, a un grupo de mujeres que hace servicio gastronómico en Villaveses, si más no tengo entendido. Entonces, señora, eh, las señoras nos comentaban que la guardería les sirve un montón, porque la mayoría de las beneficiarias tienen hijos menores o igual a seis años, entonces... Eh, para ellas era de suma importancia porque ellas se turnaban para eh, cuidar al, a, a los niños eh, y eh, ellas podían eh, tranquilamente, eh, por ejemplo, asistir a la capacitación o tener sus reuniones. Y así iban rotando, ¿no? Esta semana le tocaba a doña Viviana, la otra semana a, a doña Juana... Y así, entonces se iban rotando y así todas se beneficiaban de la capacitación. Y a la mujer que no había ido le comentaban en otro espacio de qué había sido la capacitación o la reunión que se había tratado. Entonces, es una historia muy buena de cómo se, una medida tan chiquitita que es una guardería comunal, que vale muy poco en, en proporción a lo que implica un emprendimiento, eh, ayuda a fortalecer las capacidades de, estas, de, de las mujeres, ¿no? Después eh, habían otras eh, compañeras igual que nos eh, explicaban, por ejemplo, cómo el tema del agua, ¿no? eh, cómo habían eh, intervenido en la construcción de un reservorio, una obra grande de agua, y antes ellas tenían que ir a traer agua eh, a entre una a dos horas aún para ir a regar su sembradío y mucho más para consumir. Entonces ahora con el reservorio eso se reducía un montón, no, ni, ni, ni 15 minutos, pero ya tenían incluso el tendido y era inmediatamente que ya podían regar su sembradía. Entonces eso le reducía horarios y le permitía hacer otras, otro tipo de actividades. Esta era una mujer del de, de municipio de Sudáñez, tengo entendido, que igual estaba con su ahuita y me dice, bueno, ahora me puedo hacer más cargo, de, de un tanto más cargo de mi hijo, lo puedo ver, y no estar cargando con él, yendo a traer agua y demás cosas, o incluso puedo dedicarme a hacer otro tipo de actividades, entonces eh, hay una serie de beneficios sobre todo para las mujeres en el área rural porque a veces ellas son las que se quedan y el esposo migra, eh, en las que pucha, dices, esta es una cosa tan pequeña que le cambia la vida. en las mujeres del país a través de la agencia estatal de viviendas implementa diversos programas de acceso a viviendas propias para las familias bolivianas priorizando segmentos poblacionales como las mujeres. a nombre del presidente le su llave mi hermano ¿Sí? A nuestro presidente yo le agradezco con un gran una emoción tan grande ha sido para mí al recibir la vivienda. Señor presidente yo le agradezco harto. No, me siento muy emocionada de lo que estoy recibiendo la vivienda. Jamás he tenido una vivienda. Por eso yo le agradezco a otro presidente. Y ya que me disculpe quizás me amargue tanto porque me siento muy contenta, alegre, porque tengo la vivienda. Tengo un techo muy hermoso. Construimos viviendas mejorando. Pero conozcamos primero qué es la Agencia Estatal de Viviendas. La Agencia Estatal de Viviendas es una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, creada el 21 de septiembre de 2011, mediante decreto supremo para la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población boliviana, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad. La Agencia Estatal de Vivienda eh, para mí es una de las instituciones ...que no pasa como otros programas de gobierno, por ejemplo el gas domiciliario... ...van, le instalan eh, rápido, ¿no? es cuestión de estar vinculados con la familia un par de días... Eh, ...proyectos de carretera, hay muchos proyectos de mucho impacto para el país... ...para el desarrollo del país, pero los proyectos de la agencia tienen una particularidad... Nosotros convivimos con la familia entre cuatro a seis meses y ahí recogemos experiencias muy hermosas. ¿no? Eh, para nosotros las mujeres, para la Agencia Estatal de Vivienda, son el puntal para el éxito de nuestro proyecto. Las mujeres son las que se preocupan, las que se encarnan de los proyectos, lo viven, eh, presionan al marido, a los hijos para que trabajen, porque nuestros proyectos son de autoconstrucción en su mayor parte. Entonces ahí la familia es quien se organiza, compra el material de la zona y empieza a trabajar. Y ahí se nota ¿no? el compromiso mismo del, de los miembros de la familia, y la más comprometida es la mujer. ¿no? de la agencia es reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales, concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida. Si sucediese una, una catástrofe en una región del país, Ahí intervenimos como vivienda, extra, eh, vivienda de emergencia para poder atender ese, esa, esa, ese, ese grado de damnificación que han tenido estas familias en la pérdida de su bien inmueble. ¿no? En el tema de vivienda extraordinaria se denomina un, una, una, un, un programa donde vamos atendiendo a familias extremadamente especial ¿ya? para darle, otorgarle una solución habitacional. Eh, ...en función a su vulnerabilidad específica que tiene. Por decir, el, la vivienda cualitativa se, se, bueno, se, se, caracteriza, se caracteriza por el tema de la atención de estas viviendas... ...para el mejoramiento, ampliación, renovación de una vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Lo principal de este programa es de que el postulante o los postulantes... ...deben tener su propio terrenito, su propio lote... su propia vivienda única, pero... ...única... ...para que nosotros intervengamos ahí como... Eh, ...dotación de materiales... ...y una asistencia técnica... Eh, ...compartida... ...porque el postulante en ese programa... ...tiene que poner su contraparte... ...¿qué contraparte?... ...su mano de obra y algunos agregados áridos... ...donde existe la intervención... ...en el programa de Comunidades Urbanas y Vivienda Nueva... Estas, estos programas, pro, proyectos, eh, estamos ejecutando en. Actualmente estamos en, en el Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz, para ser destinado a las familias en dotarles el departamento o la vivienda unifamiliar en la modalidad de un crédito bancario. ¿Con esto qué hacemos? En este tipo de programas y proyectos ayudamos mucho a la familia, porque qué? Estos precios están. Sumamente reducidos los precios de los departamentos, los precios de las viviendas, con una aplicación de una reducción del precio. Viviendas nuevas quiere decir, el otro programa que manejamos es en la intervención en los terrenos de los postulantes, en sus lotecitos, construir una vivienda nueva ahí. ¿no? Y eso lo hacemos también con la intervención de una modalidad de crédito, subsidio o mixto, parte crédito, parte subsidio. Las políticas de la agencia priorizan la otorgación de viviendas a la población considerada como vulnerable, dividida en tres segmentos, los cuales son personas con discapacidad o que una familia tenga bajo su tutela una persona con esta característica, pues el 4% de las intervenciones anuales de la agencia están destinadas precisamente para este sector. La población adulto mayor del país también cuenta con prioridad para la otorgación de viviendas. Este sector considerado vulnerable puede ser una persona sola, en pareja o con dependientes a su cargo. Finalmente, otro sector clasificado como vulnerable son padres o madres solteras que tengan uno o más hijos a su cargo. Este segmento puede acceder a viviendas para vivir bien y mejorar su calidad de vida. Así lo comenta el director de la Agencia Estatal de Viviendas, Gonzalo Rodríguez. Sin excepción al proyecto que se va, eh, siempre hay una madre jefa de hogar que ha logrado construir sola su vivienda. Eh, algo que me impactó fue en el municipio, en el pueblo de Orinoca, hubo la oportunidad de visitar allá para hacer la entrega provisional de las viviendas y una señora muy orgullosa y, y el dirigente ahí dice verifiquen, ¿no? y verificamos tenía algunas fallitas, eh, no era, no había revocado bien, ¿no? Eh, y ahí eh, uno de ellos criticaba, ¿no? Fíjese, un mal trabajo ha hecho la agencia. ¿no? Pero es autoconstrucción. Y yo ahí pregunto, señora, eh, ¿usted lo hizo sola? Sí. Aquí estaba aprendiendo a revocar, aquí ya. Y, y, y aprendió la señora, hizo su cocina, su baño y su dormitorio sola, pero sola. ¿no? Eh, un, le di la mano y tenía más callo que, que cualquier varón. Ese, ese hecho me impactó porque era una señora ya de edad, yo creo que tiene 50 años, en pando. Eh, una señora con una mano, ¿no? con un brazo mutilado, lo mismo, ella ha, ha trabajado, no lo hizo ella su vivienda, ¿no? pero en lo que podía ayudaba y es impactante como eh, ella fue abandonada por su marido, abandonada por la familia y logró hacer su casita. Otro, otro caso impactante es una joven huérfana de 17 años, 18 años, Acaba de salir bachiller y es, se quedó huérfana con sus, su hijita, ella tiene una hijita y sus dos hermanitos. Viven los cuatro, pero también ¿no? se ha hecho beneficiaria de una de las viviendas y eh, ha trabajado. ¿no? Como cualquier varón, lo, lo hizo su casita eh, y así. Donde uno va, en todos los proyectos no hay excepción, en todos los proyectos están las mujeres y son las la ejemplos. De acuerdo al cronograma de la Agencia Estatal de Viviendas, desde el 2016 hasta el futuro 2020 se deben haber generado 115.000 soluciones habitacionales. Esta gestión se deben generar 23.000 viviendas en todo el territorio nacional. En el Departamento de La Paz, 5.833 viviendas. En Santa Cruz, 4.529. Cochabamba, 3.664. Para la Villa Imperial Potosí, 2.739. Chuquisaca, 1.624. Oruro, la capital del Folklore, 1.622. La Chula, Tierra Tarija, 1.157. Beni, 1.186 viviendas. Y en Pando 646 viviendas. Desde que iniciamos eh, como PBS más eh, lo que es la Unidad Ejecutora de Vivienda por Emergencia y ahora la Agencia Estatal de Vivienda, van ejecutados más de 6 mil millones de bolivianos. Como agencia hemos ejecutado um, un poco más de 5 mil millones en lo que va de los 7 años de vida institucional de la agencia. Eh, eso representa... En soluciones habitacionales, más de 128 mil intervenciones en estos 12 años. Eh, como agencia nomás, eh, es el programa a nivel nacional, desde que de, eh, tomando en cuenta todos los programas de vivienda que han existido, es la agencia estatal de vivienda la que más ha intervenido. So, hemos llegado a 73 intervenciones hasta 31 de diciembre del año pasado. ¿Qué se busca con la ejecución de proyectos habitacionales? pues reducir al menos el 10% del déficit habitacional en el país hasta el año 2020. En ese periodo de tiempo, la gente viene conociendo historias que no solo llegan a ser cifras o datos, sino llegan al corazón de quienes ayudan a ejecutar estos proyectos. Los que viven conmigo nomás son tres, dos, y yo tres. Y los otros tengo también, pero ellos viven aparte. Yo antes he vivido una vida bien triste, bien duro. A toda costa yo quería tratar de salir adelante, pero ucha, no se puede, no se puede reunir la platita. Pero no me cansaba yo de pedirle al Diosito que, que me regale, decía yo, no, porque no queda de otra decirle regale, porque si digo que me preste ¿de dónde, cómo voy a devolver? Y gracias a Dios puso en la mente del presidente, de los ingenieros, gracias a la empresa también de vivienda y tranquilidad, porque... Ellos fueron los que hicieron este esfuerzo para regalarme esto aquí a mí, porque a la vez yo no he puesto nada, son ellos los que pusieron. Porque yo realmente desde un comienzo dije no puedo, no puedo, no puedo, no tengo. Quiero, pero a veces no se puede. De mí lo más grave es por mi hijita que tengo así especial, que ella es grande, pero la mente tiene de un niño de tres años, dice el doctor. Entonces eso es lo que yo no puedo casi movilizarme porque donde sea que estoy tengo que estar con ella. Y por ese motivo yo, yo me gano así, hago comida, así voy a la feria, así ambulando. Ando ambulando, viendo así los días jueves, miércoles y sábado. Y después cuando está el tiempo bueno, igual así me hago Somos también, con eso igual me ayudo. A veces cuando hay de ocasión para lavar ropa también me lavo, así pero eso pues apenas es para mi sustento diario a la vez. ¿Su casita cómo era antes? Así la mire como usted lo ve, así. Todo se me deshizo, ya se pudrió, el viento me lo fregó también, pero así estaba ahí. Ahora gracias a Dios, bendito sea Dios y que Dios lo bendiga al presidente Evo y a todas las personas que, que ponen el hombro para las personas que tanto necesitamos. ¿No tenía muchas comodidades? ¿Tenía su cuartito, su dormitorio? Sí, ahí mi, mi cuartito nomás ahí y mi cocinita que ya yo me hice hacer como pude. Y ahí dormíamos, en una cama dormíamos los tres con mi hijito, siempre los tres. ¿Pero cómo logró usted acceder a estas viviendas sociales? En esto yo entré porque un día estábamos aquí con ella, siempre con mi hija, y pasó una movilidad así haciendo un aviso que había reunión. Para, para estas cuestiones, y entonces mi hija me dijo, mamá me dijo, no, no lo pierdo esa oportunidad, me dijo, ella estaba recién operada también, y yo, yo, yo todavía dudando, pues, siempre uno tiene, tiene esas dudas a veces, yo, yo no quería, en contra de mí, ella se fue así con los papeles a depositar allá de Don Gente. y después tardaron, no había, no había, no había resultado, pucha. yo lo macaneaba todavía, ella, yo le decía, si lo pierdo mis papeles es por tu culpa, yo le decía a ella, pero gracias a Dios no fue así, de un momento a otro ya llegaron ellos y me explicaron, ya ya ni vuelta a darle ya más bien agradecida. Muy difícil la situación de usted, ¿no? Sí, sí, es duro, es duro para una mamá sola, pero no queda de otra. Andrés, uno de los hijos de doña Ivette, comenta entusiasmado que ahora, que cuenta con una vivienda nueva y propia, se compró una cama con los ahorros del bono Juancito Pinto. Me compró una camita, el vasito pinto. Ahora ya estás muy feliz, estás durmiendo más cómodo. Sí, estoy feliz. Me comentaron que también vos cuidas a tu hermanita, no ve en ocasiones. Oh, sí, yo lo cuido a mi hermanita, lo protejo, siempre. Comenzó a caminar, Comenzó a caminar ella, yo la ayudé a mi mamá. Doña Ivette pasó de vivir en una habitación precaria de tablones y cartones construida por ella misma y sus manos sin la ayuda de nadie, a una casa de ladrillo y cemento con todas las comodidades gracias al programa de vivienda implementado por el gobierno. Mi dormitorio, mi baño, que no me imaginaba yo tener eso así algún día, decía yo, pero para mí era difícil. Mi cocinita también, igual estoy feliz. Feliz, feliz, feliz, digo, siempre voy a agradecer durante toda, mientras yo viva, digo, no me voy a cansar de agradecer por, por mi tranquilidad que tengo. Ya lo que vivía antes, ahora tener uno así, es, para mí es como un sueño. ¿Se puede salir adelante solo? ¿sabes? Sí, sí. ¿Con el apoyo tal vez? Pero... Siempre con el apoyo, porque gracias a su apoyo de, de la empresa, pues, porque son ellos los que me han ayudado. Yo a la vez no he, no he hecho nada, son ellos. Ellos han sido su esfuerzo de ellos, su voluntad de ellos, su trabajo de ellos. Recibo, el, eh, sí, recibo el bono Juancito Pinto de mí también igual eso, gracias a Dios también, igual eso es una ayuda grande porque hay, hay veces que eso es para los útiles. Lo del año pasado, ahí, por ejemplo, así para comprarle de ocasión, vino un señor y me ofreció su camita como para su niño, me dijo, y justo él iba a recibir su Juancito. Y yo le dije, no lo pensemos dos veces, que eso, esa camita te va a servir hasta cuando vos seas joven, le dije. Y hasta cuando vos querrás, le dije, porque eso es un recuerdo del Juancito Pinto, le dije. Tenía un cuarto pequeño que era um, medio baño o algo así, pero ya no, no, ya no lo usábamos ¿no? sí, y lo he puesto como cocina. Uh -huh. ¿Cuántos años ha estado así usted? Años, tiempo, antes que nos quedemos ¿Y luego cómo fue? Um, um, el presidente ha venido a mi casa y me, me ha dicho, que tienes suerte, ha salido ben, con el beneficio, nos hemos a alegrarte. Ahora tienes cocina, tienes baño, tienes cuarto. Sí, tengo cocina, baño y dos cuartos para mi hijo. ¿Ahora es estás que, cómoda? Sí, es que mi hijita es, es especial y, este, y en, un, en un solo cuarto vivíamos y era bien incómodo porque él no puede aceptar ella. Primero, doy gracias a Dios porque Dios le ha puesto en su corazón a nuestro presidente poder ayudar a las personas que en verdad necesitamos. Sí, Doy gracias porque en verdad se necesita cuarto baño, cocina. Aquí es mi cuarto, aquí un... y todo se perdía en mi cuarto mis zapatos no sé dónde mis zapato ya estaba allá por allá por ahí sí, sí. mis ropa ya estaba botado todo ya estaba ahí de mi mamá estaba todo otro lado la orilla, la no todo botaba así no sé. Era un poco entonces incómodo también porque no podías tener tu orden Ah, sí, no podía tener mi orden, así que no, no podía también hacer mis tareas, mis cosas, ni jugar, solo me sentaba y miraba. Y ahora desde que ya tienes tu casa, una nueva casa, tienes tu propio cuarto, ¿cómo te sientes? Mm. Bien, porque puedo hacer ya, mis tareas casi presentes ya, eh, ya puedo jugar normal, ya no se pierden mis cosas aquí, mis zapatos ya están bien, no se, se, se, bien ya no se desordena porque ya no, ya no hay Ariana. Pues, no. no tenía cocinita. Y no tenía dormitorio, y mi baño estaba todo destrozado, no tenía dinero para mejorar. Y ha venido, las licenciadas arquitectas han venido y nos, nos ha apoyado y nos, vamos a, nos ha explicado. Y nosotros, yo, yo no quería porque no tenía platita. Entonces yo le he dicho, a ver, ¿cómo se llama? Ya me están ayudando la licenciada, también el precedente, el vicepresidente. Entonces, eso debe ser ayuda. Entonces, ya me ha aceptado. ¿Cuánto tiempo ha vivido usted sin una cocina, sin un baño así en buenas condiciones? Hace ya va a ser 40 años, cuando era joven, cuando me casaba. Y poco tiempo he vivido con mi que me siguió su papá y se ha ido su, su papá con mis hijos me ha dejado y nunca se ha recordado mi historia. Gracias, agradezco, ya me he mejorado, me he bendita, ya tengo cocinita, ya tengo dormitorio, ya tengo baños. ¿Sí, señor? está contenta y feliz. Estoy contenta también, ha aprendido, ha aprendido también cómo hay que sufrir también, pero hay que ayudarles, a que mejorar. Constitución Política del Estado, promulgada el 9 de febrero de 2009, es la primera norma que sustenta el subsidio universal prenatal para la vida, pues en su artículo 9 establece la construcción de una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales, además de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección. Así también en garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo. La misma Constitución Política del Estado dispone en su artículo 45 que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural. Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y postnatal. Además que en el artículo 48 de la Constitución se establece que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su Estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos. Hijos o hijas. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumple un año de edad. Estas son algunas disposiciones contempladas en la Carta Magna que se refiere directamente a la protección de la mujer en general y de las gestantes en particular. En este mismo sentido, el bono Juana Azurduy fue creado por el Decreto Supremo 0060 Quebrado 2009 y consiste en un incentivo económico que reciben las madres al ir a sus controles prenatales de 50 bolivianos, al asistir a un centro de salud para el parto de 129 bolivianos y al llevar al bebé cada mes al médico otros 125 bolivianos durante un año, mientras que el subsidio universal prenatal para la vida fue instituido mediante el Decreto Supremo 2480 del 6 de agosto de 2015, que dispone que este subsidio será entregado a todas las embarazadas que no cuenten con un seguro a corto plazo y que consiste en la entrega de productos diferenciados por región por un valor equivalente a un salario mínimo nacional Actuales, 2.000 bolivianos. Claro, eso sí, eso les ha servido demasiado también, porque antes no había, era un poco bien complicado, ¿no? y ahora más que todo, eh, ese, ese apoyo les sirve, por lo menos en el tiempo de gestación, se están cuidando y ya no pueden trabajar y se están cuidando. Y aparte también de eso, nos apoyan, hay otros, otros, ¿cómo se dice? otros proyectos que tienen que nos están apoyando a las mujeres, y eso está bien. Sí, eso no había esa posibilidad de ayuda para las mujeres. Ahora ya tenemos el sufrido de para los niños, para la madre, después que nace, hace, tiene el bebé también. Es una ayuda que nos da el gobierno, es bueno, para las madres que a veces son solas. Es una, una ayuda bien para las mujeres. De esta manera, el gobierno cumple nuevamente con el principio de solidaridad inscrito en la Constitución Política del Estado, esta vez integrando a las mujeres gestantes sin un seguro a corto plazo en el proceso de distribución del excedente económico, para que no se encuentren en condiciones de desprotección y vulnerabilidad. En el mundo, cerca de 288.000 mujeres mueren cada año a causa del cáncer cervical. Un estudio realizado por la ONG Mary Stops revela que en Bolivia un total de 661 mujeres mueren al año. Según datos del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, (Inlasa), tres mujeres mueren cada día en el país a causa de esta enfermedad. De acuerdo a la ONG, la enfermedad puede prevenirse por medio de exámenes y tratamientos que tienen resultados. Razón por la cual en 2013 el gobierno, viendo estos indicadores, mediante resolución ministerial 268 quebrado 11, establece en su primer artículo que se debe conceder un día hábil al año a todas las mujeres funcionarias o trabajadoras dependientes de empresas o instituciones del sector público o privado con funciones permanentes o temporales para someterse a un examen médico de papá Nicolau y mamografía. Para todas aquellas mujeres que no conocen cómo acceder a este beneficio, informarles que las trabajadoras deberán presentar la constancia emitida por el ente gestor de salud, donde se encuentran aseguradas, para demostrar que se sometieron a los exámenes. El objetivo de las medidas es la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las mujeres afectadas. Importante mencionar que las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado tendrán un día al año para someterse a un examen de colon, que se suma al día libre establecido a favor de las mujeres para la prueba de papá Nicolau y mamografía, en el caso de los varones, de próstata. En el marco de seguridad... Las mujeres a través del artículo 15, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado señala que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a vivir sin violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, debiendo hacer respetar los derechos de las mujeres en el territorio nacional. El Ministerio Público registró 92 feminicidios en un año. Además reportó 28.060 mujeres que fueron víctimas de violencia, es decir, el 91% del total de los casos en la gestión 2013, razón por la cual en octubre del 2014 el presidente Evo Morales promulga el reglamento de la Ley Integral 348. Para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, e instó a ese grupo de la sociedad a denunciar la violencia de la que es violencia. Víctima, con miras a reducir los casos y eliminar ese comportamiento machista y patriarcal que existe en la sociedad. La incorporación de las mujeres al mercado laboral se ha incrementado en los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística INE. Del total de la población ocupada, el 39.93% son mujeres con empleo en contraposición con el 60.07% de los varones. Las condiciones laborales de las mujeres en el área urbana están caracterizadas principalmente por trabajos por cuenta propia, como la economía formal. En el área rural está basado en una organización familiar y comunitaria. El 29.5% de las familias tienen como jefes de hogar a una mujer. Las mujeres tenemos derecho al trabajo digno, sin discriminación e igual salario. El Estado promueve la incorporación de las mujeres al trabajo y garantiza la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como privado. De acuerdo a datos del 2014, de cada 100 mujeres, 38 son trabajadoras por cuenta propia, 27 trabajan sin remuneración, 14 de ellas son servidoras públicas o privadas, 5 de estas mismas, 100 mujeres, son trabajadoras asalariadas del hogar, 4 son obreras y 12 realizan otras tareas. En el artículo 46 de la Ley General de Trabajo se establece que la jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y 48 horas por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, extendiéndose trabajo nocturno el que se practica entre las horas 8 y 6 de la mañana, que exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas al reglamento especial. La jornada para las mujeres y menores de 18 años ...no excederá de 40 horas semanal diurno. En los últimos años llegamos a un punto que nos permite como madres y mujeres... ...reconocer el cambio en nuestra historia... ...pues tenemos un contexto más amplio para evidenciar el rol... ...y la importancia de la mujer en la sociedad... ...y su progreso actual gracias a las políticas implementadas en los últimos 12 años. Las madres bolivianas en la última década son reconocidas en sus derechos tienen una presencia más efectiva en ámbitos de toma de decisiones que permite incidir en temas troncales y la construcción del país.